En cabina, Israel Valerín González. En cabina, Israel Valerín González. Israel Valentín González. En cabina, Israel Valentín González. En cabina, Israel Valentín González. tan sabroso y te sería la pollera porque viene bien sabroso hay que sobar como fiesta como las coches de cuanto de colchón las cochas de cuatro de colchón es las zonas de puerto barrio miren como borrosa y se une a la alegría ¡Se la mujer para ¡Las joyas debajo del colchón! ¡Las joyas debajo del colchón! mujeres ¡Es Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Desde la Columna Romero Rubio, Ciudad de México, México. Desde la Columna Romero Rubio, Ciudad de México, México. No,